Comisiones Obreras somos el sindicato que hemos mirado y miraremos la salida de las personas afectadas por las posibles reorganizaciones que se puedan dar. Los seres que ha firmado Comisiones Obreras han tenido tres características. La primera, voluntariedad. La segunda, se ha hecho a través de bajas no traumáticas. Y la tercera, hemos priorizado también las prejubilaciones. Miramos por las personas que se van.